Cos... Toma un video de amor cuando con mi primo. Che, Josué, te estoy grabando. Así pensar como que no estoy grabando. Porque si no, te va, te va a molestar y te, te va a deportir. Y va a jugar cuatro sangre. Comunicación. es el mago, el mago, el mago, si no, el mago, Majo estaba al lado del comunicación. Sí, hay voto, hay voto. Si no es. ¿Eh? <risa> bueno, chicos. Si no es... 58 segundos. Ah, unos minutos. Estoy un minuto en el el digo. Majo, macho, macho, macho, macho, macho, majo, macho, macho, macho, macho, macho, ma, <susurra> Soy ma ¡Eso es la tarea! Voy a tocarse acá, ¿tale? Dale ¡Corre, corre, corre! Es... negro No Májole Bueno Se sí, lo es No le pasó mucho, fake no. Eh, que cre la Ok. Dale. ¿Cómo te me pongo toda boca? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ena impostor! Pegame el pecho, papu. Bien, ganamos. Bueno, no tan rato el video Pasó, en la partida Terminamos muy rápido sí. Ahora voy a poner de actor Eh, ¿dónde está para ser un doctor? Bueno Sí, está bien. ¿Qué tal esta? No Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Se me... No, nunca me toca impostor. ¡Paula! ¡Paula! ¡Es Paula! ¡Paula, Josué! ¡Es Paula! Cuidado. Yo voy a estar cambiando las cámaras. Yo no, no soy impostor, yo te... idiota nunca me va a tocar impostor no me digas si, si me digo bueno cuando te tratando importando no no no no matame también, no no no Paola, van... No. no. O sea, mira, mira, mira, ¿qué significa? Mira. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Está grabando. Sí fue. Sí, se puede Adiós David Adiós Me voy al cielo Me voy al cielazo ¿Crees que, ¿Crees que probemos un... Para jugar a Puerto Sangre? Cómo no bueno. Chicos, si te a gusta ver. el video, suscríbete al canal y... no sé